Carlos José de Jesús Santos, alias El Vico, de 40 años, residente en la Guardia Arriba, recibió heridas de bala en confuso incidente ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, establece versión de los hechos. Yo me levantando una persona me arriba, y discutimos. Y yo se por mi casa. Y sigue paradero, un de me tiro.